¿Lo ves? dónde aquí la puerta veo ve la puerta un dot un <risas> dot hola amigos qué tal soy que estamos de vuelta con famos fobia hoy vamos a jugar con mi primo marveling y wow! estamos de aniversario así que vamos a crear partida que entre que vea esto así que vamos a ver. madre mía qué más chote, no qué más chote, no? Bueno, vamos anda. Bueno, vamos a ver Veamos Se llama Linda Anderson Estamos en pro, eh? Me llevo el MF El MF Y la cámara foto si le da por salir, ¿vale? La cámara, la linterna potente que era esta o la otra? E esa no, esa no es. El, la negra, esa. Ponte lo de la cámara en la, en la, en la cabeza. Ya va todo, ¿no? Sí. Tú por ahí, por ahí Yo miro por, por el otro lado Eh, primo No, no, no no, no, no. Linda, Anderson ¿Dónde estás? La luz tiene que estar por tu lado, ¿eh? Para no, yo no la veo ¿No está ahí al final? Vamos allá al final, ¿eh? No, ah, bueno, claro. está arriba Está arriba, está arriba, yo ya he ido ahí al final, está arriba Linda Anderson, ¿dónde estás? Dame una señal Dame una señal. No. Y yo le hago un gorro en la cabeza, tío. Tú también. Y nada. Dan una señal. Hazme una señal. No hace nada, pero bueno. Dando una señal Voy a mirar abajo, ¿vale? yo me abajo ¿Dónde está Aquí hay un hueso Dando una señal ¿Tú has abierto, primo, esta puerta? Sí Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí adentro, aquí adentro. ¿Eh? ¿Está aquí? ¿Dónde? Aquí hace dentro, traslado y se ha movido la puerta esta. Sí, un dos Pero ahora, o adentro o bueno. afuera. Bueno, bueno. Voy a subir a dar algo. Vale, yo mientras voy a por cosas, ¿vale? Mira, tráeme el libro. Bueno, para a esto, todo, ya está. Purifica con incienso detector de, de, de movimiento Y... Fijo. Vale La cordura está al 60% Voy a poner ahora mismo dos cámaras, ¿vale? Sí, está aquí, está aquí, está aquí ¿El grabado? Sí, el Oye, está aquí Pues está, está ahí Pero el. Es que no puedo Ahí, pues, ahí, pues, aquí he tirado la cámara. ¿Qué se ha aparecido? Aquí abajo, en, la, ¿no? en la en la en la cocina. Sí, sí, aquí, se ha puesto aquí. Aquí en la esquina está. O me si va a estar en la cocina. Aquí en la esquina. Estaba. Aquí marca 3 grados. Y aquí adentro 3 grados también. No, está, mira, ha eh, está, está aquí tirando una cosa arriba. Está aquí tirando una cosa, mira. ¿Tú has salido esto? Mira bem. No, no, não, bem. ele? Vamos na cámara. Nada Liberdo Oh, te voy a apagar, Yo si en la luz, vale Una patilla, ¿me toma patilla? Sí, me toma una. Bueno, vamos a ver. Mmm, va? Dos cámaras, pero es que no se han las puestas, estoy mirando, eh. Vale, una ahí. Hola más menos sin hacen cruz. Una la voy a poner aquí La otra no la he puesto aquí, aquí he puesto una Y, ¿Y la, la otra tuya otra La tuya otra Vale, voy a poner aquí Sí, sí, sí, sí Eh, a la eh, o sea, puerta mira. Siete. ¿A la puerta miraba esa iguaya? No Aquí adentro, 5 grados 5 ahí aquí y, y, y cuánto en la cocina La temperatura está eh, bugueada, tío Porque aquí te vale 5 y 9 y luego te salen aquí, eh, 5 y 9 también porque entonces puede que ocupe todo esto, primo a mí hay que ponerlos aquí adentro este otra, al lado otra, otra lado cámara aquí ahora mismo tres grados voy a poner ahí, ahí adentro Allá. otra cámara, vale ya la pongo yo ¿Cuál cual no hay No hay ninguna, no hay ninguna prueba, ¿eh? Ninguna Uy, se ha quedado pillada la cámara Ahora, ahora, ahora Nada Pero es verdad que ahora va a salir cuando hay mucha más actividad, No sé por qué Y el libro Y mira, si no hay bajo cero, espíritu es si o si, sí, ¿sabes? ¿Me llevo yo el espiribos? Es que llevo la cámara encima, por si acaso Venga, enciendo el piribo. ¿Estás aquí? Eh... Primo, tengo que apagar la luz para la Escribe Escríbeme el libro ¿Estás aquí? Es una puto libro Me formas cosas Háblale cuando me vaya Pero hombre ¿Dónde estás? Venga, habla ¿Qué pasa? Que ha hablado que ha habla por el privado. Habla, uno. ¿eh? Y sí, además, hay, hay, una, hay una mujer. Dice, okay. You, De la tuya. Hostia, ¿tú ¿qué es esto? Que la han cambiado. Mola, ¿eh? Anda. Ahora lo han puesto mejor. Ah. ¿eh? Información. Yo no lo no he visto. Así Prueba Espíritu. Oh, así mola más, tío, porque vas viendo todo lo posible. Oh, mola. No hay ni, ni temperatura ni nada. Va a complicar, cojones. Voy a poner otro, otro dos. Estoy viendo, estoy viendo el orden, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Dónde? En la puerta? ¿Lo ve la puerta? ¡Un dot! ¡Un dot! Pero aquí se me antoja Que si son órdenes, ¿no? Moviéndose. ¿no? no, no, eso es un efecto óptico. Donde, a ver, donde. Si eso eh, tiene que estar, la tía tiene que estar en la, en la cocina, sí o sí. Sí, ah. claro. Eh, otra vez. A ver, hay que probar, no hace falta entonces. Bueno, hay que purificar la vista de el sensor de movimiento también. Ente huella Nada. Ah. Espectro mi 2 MF5. Nada. Y yo cae Orbe. Eh yo Orbe. ¿Cómo tenemos la, la de esa, la cordura? 39. Ah, está bien. No hay que, va, no, no ah. hay que subirla la más eh, para ver si se. Eh. Callaba. Licenzo. Llevo yo el mechero, ¿vale? O Bás ya no la tú ha cortado el lugar? A, a darle? Sí, sí. tengo un chero. Vale, para allá para yo otra cosa. El director de, el director de movimiento. No hay luz. Voy para allá. Creo que ha tenido, ha tenido que consumir algo de la cruz porque. He un pico de 10. Ha intentado atacar. ¿Estás aquí? ¿Quieres hablarle a ver si te dice algo Libro... nada Libro no, eh... Libro no hay nada Tiene que ser MF5 Ya está, MF5 Me ha tirado un libro, ¿sabes? Me ha tirado un plato Vamos a entrar ahora haciendo... Cabrón. Vamos a entrar haciendo las misiones para poder pillar pelas. Sí, sí. Bueno, pero vamos a ver lo que es... Antes sí. de... Un espectro. A ver. Pues mira, vamos a poner la sal porque hace reacción tóxica y lo mismo, eh, las fotos salen guapas. Voy a poner la sal, llévate tú si quieres... Bueno, el, el, el incienso lo ha hecho. Sí, mira que si lo ha marcado. Sí, sí. A ver, voy a poner otra cruz para que no ataque y voy a llevarme la sal, ¿vale? No deja pisada, primo, para que quieras. Pero no deja pisada, pero reacciona. Vale, sí. No sé si eso se puede fotografiar. Vale, que todo todos los crucificos. Sí, llámate oh, otra cruz, la pone en otro lado. Vale. Polo pegando a la donde, donde se te ha aparecido a ti de primera. Sí. Ponimos menos. Tengo puesto la cámara, a ver si aparece. Lleva la cámara, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Dame una señal. Nada. Dame una señal. Muéstrate. Dame una señal. ¿Lisa Anderson? No veía de macho. ¿Eh? Ahí te da la señal. Hostia, oh, ¿ha visto el último de, de bendito bastardo? Sí, tío, guapísimo. ¿El, eh? de la el, de la ¿El de la iglesia? Sí, sí, sí. Macho, qué... Raro. ¿Qué? ¿Eh? ¿La otra caminar? Sí, ¿eh? Aquí, allí la pisa muéstrate acá de allí la pisa primo Otro. ¿Qué pasa no te lo que pasa el revendique bastante primo okay. que yo que sé demasiado demasiado y es que últimamente es muy fácil esa montaje tío sé que por eso Mira, aquí no una, una cruz, la que molla. Esta, esta, esta, esta sale por aquí. Ahí va. La Joder, tío. Bueno, vámonos ya. Te voy echar una foto a tu cuerpo por si acaso, ¿vale? La pillado. por si acaso bueno vámonos la pilla con el petro y ale Vamos a por otro. Vamos. Por otro, vamos por otro. Bueno chicos, vamos a por otro. Vamos ahora a una casita, a Tinglascourt. Vamos a conseguir la tapa, eh. Esperemos que no que no muera nadie y llegamos con las pantamas cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes. Bueno. Llama Patricia Williams, ok Venga, esto Esto Y yo qué sé que me llevo, tío Venga, y me llevo también una, una cámara para pa dejarla Uh, hace mucho que no jugamos en esta casa Ha mirado dónde están los fusibles? No, no he mirado. Vale, yo sabéis que, que truco que con un juego solo. De así esto voy a verse y esperar a ver si se abre alguna puerta. ¡Hazme una señal! Patricia William, hazme una señal. Ahí se ha abierto algo. Sí. sí, sí. Aquí abajo no está. Los preguntan es que ah, tienen que sí. estar abajo los plomo, eh. Sí, sí, están aquí, también está. okay. ha abierto algo, vamos a ver dónde se ha abierto. Para pues mí casi arriba. Y para mí también, casi arriba. Esto todo cerrado. Nada. Vamos para arriba. ¿Dónde estás, Patricia William? Oye. Se ha ido la luz. Se ha ido la luz. Ah, no, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Mira, mira aquí está abierto. Mira, esto está abierto. Pues todo se tiene que estar por el pasillo. Aquí marca 4 horas, 3 grados, allá al fondo. Tiene que estar por el pasillo. Siempre lo abren en la zona donde ya está. Sí. Aquella puerta está abierta, esta puerta está abierta, amigo Pues tiene que atrás en el pasillo. A ver, o sea, ¿dónde? Aquí, en la puerta. Pues tirar ahí, si quieres, la internet otra porque se ha ido la luz. vamos a poner aquí una cámara y vamos a bajar en el plomo de los plomos y a traer más cosas. Chicos, pues ha sido rápido, lo hemos encontrado rápido. No, la verdad es que la casa tampoco es grande. Pero bueno, voy a llevar yo ya los DOT y esto. La cámara. He un, un DOT, ¿vale? Vale. Son dos, pero porque tiene poca actividad, tiene que tener mucha actividad. Ahora cuando pase un poquillo de tiempo, compara temperatura entre esa habitación y el pasillo. ¿Nos podrás poner la cámara en la, en la cabeza? sabes que ilumina un poquillo Vale Sal Café Venga, sal y demás Voy a subir para arriba la, la cámara foto libro. ¿Qué te va a traer? No sé. Me ha mirado si hay orbe. ¿eh? la sal. Yo he mirado y no vi torbe por ahora. Apagada, es el dot. Uh. Me ha encendido la radio. Pero ahora de dos no pasa. No para de abrir puertas, de no hacer la radio y demás, ¿vale? Pon la sal. Eh, pues sí, voy a subir una barra para dejar ahí, para que me ilumine para la guaya. Y la par para la sal. Voy, voy, voy, voy, creo que me voy, voy, voy, voy, voy, voy, andando a mi lado, ¿sabes? <risa> Mierda, me quedé sin cámara No vea el de tu de fotos con cuerda que he hecho Eso da mucho, mucho dinero, ¿sabes? Pille <risa> por otra cámara El Speedy no lo hemos llevado en el, en el Vale, vale Pues me llevo... Eh, el Speedy Boss. No, tú lo llevas eso, perdón. Otra cámara, me voy a llevar otra cruz. otro dos. Venga, mientras que voy, intenta tú hablar. ¿Dónde estás? ¿Eres amigo? Y yo me he hablado, pero susurrándome. A ver, pues, otra vez. ¿Eres amigo? ¿Estás aquí? Sí. Ar ahora sí, Mauro. Ahora sí, me he escuchado. ¡Qué trabuy? ¿Qué tenemos entonces? ¿Ewelle y, y Spiripol? Sí. Proyecto, yo he puesto ya dos proyectores, ¿sabes? ¿Ya va ¿Cómo? Que se ha llevado ya proyectores todas. Sí, sí, sí, hay dos, hay dos puestos. Uno en la habitación esa donde enciende la radio y otro en el pasillo, por si acaso. Voy a poner el detector de movimiento para ver por dónde se mueve. Porque si entra dentro de la habitación, hay que, hay que entrar dentro de la habitación. Aunque suele trolear bastante, ¿sabes? Uh, voy a tomarme una pastilla. Voy a meter ahora una, ¿vale? Y ponte la, la, la cámara de la cabeza que oscura e ilumina un poquillo. Llévate. Yo que sé que te lleva. Llévate, si quieres, otro libro o más cosas para detectarlo. Aquí. Yo llevo el libro. Vale, vale. Y hay uno puesto, pero bueno. Para ponerlo dentro de la habitación por si. Ah, tiempo. hay que hacerlo del incienso, ¿no? Ah, ha grito, primo. Ha ah, grito. Ha grito, ¿no? Sí, está en el pasillo. Hay que estar el incienso. Pero hay culturas de un ataque. Eso es complicado. Pórtale. Eso es chungo. Voy a intentar que se aparezca para hacerle la foto. Si quieres venir a ver si le vamos a hacer la foto. Tampoco sé dónde desaparece. Muéstrate. Espérate, voy por la cámara. Mientras lo intento yo. ¡Muéstrate! ¿Dónde está? ¡Muéstrate! Danos una señal! Pisa Robinson o como te llame ¡Muéstrate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bloody Mary, Bloody Mary ¿En serio? ¿De ¿Dónde lo ha abierto? Pues no sé, pero lo he ido por detrás, eh uh, Pobre igual. ¡Muéstrate! Vale, me ¿no voy a meter por todo el pasillo Pues eso parece ¡Muéstrate! lo veía muy bien, villa En Braga, ¿sabes? Sí, ahí está. Ahí. Muéstrate. Sí, que está caminando aquí detrás mía. ¿Dónde estás? se llama, damos unir Claro que tenemos también la cordura muy alta, pero bueno, eh, Patricia William, vamos a, vamos a provocarle un poquillo que seguro que sale llévate a otra cruz, no, ya me la llevo yo o el incien- el incienso muchas veces si purificamos con incienso eh, le da por salir no pero eso va eso la misión esta es la que tenemos que y lo que hay preparado, preparar para, ir, para, ir, para, para ir, eh, lo que hay preparar bueno he jodido eh ¡Patricia William! ¡Muéstrate! Vamos a apagarlo. Eh, ha parpadeado esta. Esta está por aquí. Está por aquí. ¿Dónde estás? ¡Patricia William! ¡Muéstrate! Hazme una señal, Patricia, Patricia, William. William, Patricia, William, Patricia William. ¡Patricia William! ¡Patricia William! ¡Patricia William! Mala faca! mala faca! Mata faca! Hazle una señal. ¡Danos una señal! Ah, danos! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Por el poder de Jesucristo yo te invoco! ¡Poltergey aqueroso! <risa> ¡Coño, que me ha asustado! ¡Cojones! ¡Te asusta, coño! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! No te tengo miedo. Cloudy Mary, Cody Mary. Ya son palabras mayores, eh. Pues nada, chico, que no quieres salir. Qué raro, tío. Patricia William, muéstrate. Eh, Don vámonos. Venga, a mí me ahora, que me vaya yo rey. Voy a mirando las fotos, a ver cuántas estas ya tienen. ¡Ser A ver, fotografía: Tres Dos Dos Tres y 3. dame cuando quiera. Espérate, a ver si le puesto. ¡Vale! ¡FotraGay! ¡PotraGay! ¡PotraGay! ¡PotraGay! Bueno chicos, pues un PotraGay seguro Así que, ya sabéis, un fuerte like Por otra de investigación que hemos hecho Mi primo Marvel y yo ¡PotraGay! Bueno, un bye. poquillo enfocado Espera, macho! Claro, por el objetivo, ¿eh? Ah, pues bueno, no hemos cumplido el objetivo Ya sabéis, un fuerte like Nos vemos en la siguiente, en la siguiente investigación de fanfobia Come and get it with me.